desde este sitio que me encanta donde una vez me invitaron a conocer una roca que podríamos decir que tiene forma de corazón ahí donde está empotrada dentro de la tierra y sosteniendo las raíces de un árbol nos representa nuestro corazón dentro de nosotros ahí empotrado en la caja toráxica con sus venas, con sus arterias, con sus coronarias y además enseñándonos una lección que para mí es muy importante, que las raíces están en el corazón de la semilla que es nuestro ser y que crece para florecer en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestra mente, con los pensamientos, con las interpretaciones que le damos a la vida y con cómo nos relacionamos con el entorno y con los elementos. Desde aquí, desde esta piedra de corazón, continuamos lo que es la serie sabiduría ancestral y el pensar corazón y vamos a iniciar desde bien al norte el polo norte Alaska en el mar de Bering en una de sus costas encontramos los Unungan de Aleut sus mayores hablan que son habitantes de ese territorio hermanos del frío y del hielo desde hace más de 10.000 años presentes en aquella tierra conviviendo con la madre, desde ese lugar. Para referirse al corazón, primero hacen un análisis de la actualidad social que tenemos a nivel global. Entonces, ellos dicen que lo que estamos viviendo, nuestra situación actual es el legado de lo que pasó hace cientos de años atrás, donde ocurrió una separación del corazón. Entonces plantean que Estar separados del corazón es estar separados de lo que nosotros somos de verdad. Y por eso, la vida que estamos llevando tiene resultados como la indiferencia, el conflicto, la guerra, el hambre, la enfermedad, entre otros. De ahí que su llamado es, con total convicción, con mucha firmeza y algo a lo que obviamente yo me sumo, con todo mi corazón. Nos dicen que para todos nosotros como humanos, para todos... La tarea en este momento es volver al corazón. Tenemos que volver al corazón, sanarnos desde el corazón para sanar el entorno, porque ellos también enseñan, dice su palabra, nada es creado afuera hasta que no exista primero por dentro. Entonces sanamos cuando volvemos al corazón, porque el corazón siempre sabe qué hacer. Los mayores en esta comunidad enseñan que es el corazón el que le dice a la mente qué hacer y no la mente al corazón. Cuando vivimos solo desde la mente, lo que hacemos es recrear el pasado de diferentes formas, en diferentes escenarios, pero yendo siempre en esa dinámica de repetirlo. Mientras que el corazón en todos nosotros es el lugar donde estamos conectados, unidos con la divinidad. Y bien, para cerrar este episodio, la sabiduría Unungan nos dice a ti, a mí, para todos dentro de este llamado que tu corazón conoce tu camino, the secret journey o ese sendero secreto que solo te corresponde a ti, el tuyo, el propósito por el cual naciste. Tu corazón lo conoce y nunca se va a equivocar en guiarte a través de él. Es necesario valorar ese tesoro y esa brújula actualizarnos para el uso de este GPS, el más sofisticado, para que seamos parte de este llamado. Recuerda, nuestra principal tarea en este momento es volver al corazón. Esta es la serie Sabiduría Ancestral y el Pensar Corazón. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los siguientes episodios donde vamos a seguir aprendiendo de las formas en las que diferentes comunidades, en su sabiduría, en su cosmovisión, nos enseñan a pensar con el corazón. Hasta la próxima.